hola cómo están en esta oportunidad vamos a ver el nuevo bueno el nuevo servidor que acaba de salir en Reaction. en realidad no he entrado en ningún lado no sé ni dónde voy a entrar pero vamos a ver ahorita acá me sale un nuevo servidor aquí creo que es el número 1 como vemos ahí si le das en el 0 en el 1 hay un nuevo servidor aquí el servidor se llama trono sin rey ahí, aquí en Kama 1 Perú, bueno todo, la mayoría, vamos a ver qué es lo que significa esto, porque todavía no tenemos referencia de todo esto, vamos a entrar y vamos a ver, ah, aquí empezamos de cero, y ya ya ya, me di cuenta que empezamos de cero, y mi cuenta, mi cuenta sigue en el latino, a ver vamos a ver, <ríe> yo tengo que confirmar mi cuenta, porque si, si tocan mi cuenta ya me aburriría empezar de cero. Ah no aquí, aquí sigue mi cuenta, como vemos tu cuenta sigue aquí. Entonces en el nuevo servidor empezamos desde cero. Vamos a entrar. Hay pocas personas todavía. Vamos a crear. A ver qué nombre creamos. Seguramente el nombre Raimi ya está usado. A ver. No me digas que ya están usando los, ya están usando todos mi nombre. Que me pongo igual que Rakion Got, el Raimi. Ya por las puras aunque <risa> Vamos a ver, todos los nombres ya están en uso creo que. Me he quedado dormido para la actualización. A ver, vamos a darle aquí un nuevo personaje. Ya. Me acabo de crear un nuevo personaje. Aquí está el modo tutorial. Nadie sabe, el modo tutorial es Monse. Vamos a darle el siguiente. Vamos a ver qué de nuevo trae este rackion. Qué interesante. ¿Qué vamos a ver en este rackion? ¿Algo nuevo o... Hasta el momento no me doy cuenta de lo nuevo. Ahora vamos a ver si nos regalan algo. Ah, esta, esta ropa me dieron. Esto de aquí. El de acá es porque está conectado en un café. Esto no ignorenlo. Ahora vamos a eliminarlo para no confundir. El resto sí me dieron. Ah, ¿verdad? Me dieron todo lo que tiene un personaje nuevo todos los ítems temporales que te dan para que puedas eh, ayudarte de alguna manera con tu cuenta y si, así ah, tienes que usar esto ahora vamos a ponernos todo lo que nos dan por... hoy. a ver qué más me dan todo esto nos dan en, cuando te creas un nuevo personaje en realidad no sé para qué sirve todo porque es muy poco en serio Después le peleas muy rápido y después los otros personajes o otras personas con buenas cuentas te hacen leña dentro del juego. Es así esto. <risa> Tienes que ser un poco igual que ellos si vas, no vas a competir. A ver, ya ya no sé, nada hasta el momento no veo nada, nada, nada. O dicen que el gráfico puede haber mejorado, puede ser en eso. A ver, podría ser, no sé, lo veo igual yo o oh, estoy ciego recién me estoy levantando en realidad a ver vamos a ver qué más qué más de nuevo hay toda la tienda sigue igual como vemos está igual todo aquí también tiene todo todo cash todo este ojo que es a ah, Protec ah, no, no veo nada interesante tu cash sigue aquí empiezas con cero oro el cash si sí puedes utilizarlo de tu cuenta, bueno de tu misma cuenta el cash puedes mantener si es que tienes cash claro todo tiene la ropa a ver sistema de sorteo también tiene, si sí, también tiene todo todo, todo tiene, este es un nuevo servidor nada más, pero que qué, qué de bueno ahí en que sea un nuevo servidor inclusive y hay dos clanes creados como vemos ya tienen victoria. <risa> Dos clanes creados y ya tienen victoria. Ya, entre ellos seguramente se están jugando. Están, están mamuteando. De repente, quién sabe. no Seguramente están jugando entre ellos. A ver, vamos a entrar a una sala cualquiera. Y vamos a ver a jugar. Vamos a entrar a, a una sala. Y vamos a ver en qué... Bueno, este servidor se llama Trono Sin Rey. No sabemos dónde está el rey, pero... Vamos a ver si es que vale la pena buscar el trono Oye, me parece o tiene más un poco más de nitidez A ver, vamos a ver, el lag, el lag, el lag eh, lo que me importa es el lag Si no hay lag, estamos bien Aunque todavía hay pocas personas conectadas Ah, podría ser, ha mejorado un poco la estabilidad creo que A ver, vamos a ver si es que nos lajeamos mucho Es porque también hay pocas personas en los servidores De repente cuando se llene más, vamos a ver eh, lo que a mí me hubiese gustado mucho es que pasen las cuentas, la, las de latino lo pasen aquí pero no pueden hacer eso, porque tendrían que crear, Este es prácticamente un Rackion de empezar de cero todo el que quiera empezar desde aquí en este Rackion tiene que empezar desde cero bueno no, no sé si cuántos van a empezar desde cero, pero si hay estabilidad seguramente muchas personas van a poder jugar por ejemplo A ver, ven, ven Me estás amarrando Toma, mago Oye Oh, ¿cómo me agarró esta de ahí? Puse... Todavía vemos el MS Bueno, como vemos al, Pero aquí Están... <ríe> Oye Toma, ya a ver si te agarro Oye, qué malo estoy para jugar en serio. Sie siempre soy malo, solo que ya no juego mucho, no juego nada. ¿eh? Solo entro a ver los espectáculos. Oye, ah, no mato a nadie todavía, qué malo. ¿eh? maté a uno por fin. Y maté desde el suelo. Ahí, ah, mago, te das la vuelta para agarrarme ahí. Este servidor va a estar bueno para todos los que empiezan, por ejemplo te empiezas de cero, no quieres ser abusado, no quieres que te hagan leña de todo la, con las crías que hay en latino Aquí puedes empezar desde cero, porque todos van a empezar desde cero en este servidor Seguramente también van a corregir algunos errores o algo así, si hay errores o algo así Hasta el momento, mmm, bueno, veo más o menos la sala. Tampoco es que lo veo perfecto. Por ejemplo, hasta ahora no veo a alguien volando o no <risa> recibiendo los golpes. Oye, Por fin creo que están usando un nuevo servidor en estos de Somni Latino. Siempre usaban el mismo servidor, no sé por qué años lo usan en el latino usan el mismo servidor años, nunca cambian Su su lag podría mejorar si sí cambiarían el servidor, pero no lo cambian Y eso no es que sea de otro mundo, pueden, pueden cambiarlo fácilmente Hay muchos juegos que cuando su lag o, o lo que sea empeorado O ya cuando tienen ingresos han comprado un mejor servidor O pagan un mejor servidor y... Y bueno, más estable es su juego Pero la Latino nunca ha pagado un servidor Creo que el mismo servidor usan. Será por convenio por algo La cosa que siempre usaban el mismo Nunca han creído en las mejoras O lo que pide la gente Ya vamos viendo un poquito de lag también Asu Realitaciones Reymi Has obtenido 5 kills Asu, mis primeros 5 kills Estoy emocionado Voy a llorar Voy a llorar de repente nunca más entro al juego de este, a este trono sin rey, pero estamos viendo Si es que podría ser para jugar LP o algo así Y empezamos a ver lag, como vemos hay gente ya empezando a, que, a, quejan, a quejarse El servidor nuevo debería ser sin lag, obvio, sí, obvio, evidente, si es que hay lag entonces para qué me muevo de latino y Empezar de cero ya no hay el chiste de gastar lo mismo el dinero para poder progresar mi cuenta. Como digo, es es importante y es bueno para los que empiezan, claro. Es como los que empezaron en Rackion Steam. No sé cuántos Rackion van a sacar. Al final, no veo los cambios, no veo nada interesante. Solo veo el mismo Rackion en otro servidor nada más. Están probando seguramente si, si ese servidor les va mejor. Toma, toma, media vueltita A ver Ya bueno, esta partida nada más vamos a jugar Y vamos a ver algo más A ver, vamos a ver si es que hay los estajes Todos están igual Para esto <ríe> Para esto algunas personas se han amanecido Yo estaba esperando hasta la Una, dos de la madrugada creo que Y no había nuevo servidor y eso que dijeron que iba a ser ayer, y el día de ayer el nuevo servidor iba a ponerlo, se han demorado harto para, para ponerlo en línea. Ya vemos que. Estamos viendo que también me lajeo en este juego. Y eso que somos pocos, ¿verdad? somos 8 nada más. Yo que pensaba ya jugar con salas de 16. ah bueno, vamos a ver, vamos a salir. A ver qué bueno que me dan, nada, oro, experiencia, nada más, vamos a ver qué más ah, seguramente te dan algo de regalo, no te dan nada de regalo. Vamos a ver los.. Lo que quiero ver también son los estajes. Vamos a ver si en estajes. Han cambiado algo. Ah, solo hay para crear batalla y estaje. Todavía no hay eh, pro Liga Pro ni clan. Vamos a ver los estajes. No sé por qué ponen siempre los jimel aquí arriba Quieren que entren como sea aquí Pero no tengo para entrar al pase ¿Por qué serán tarugos? ¿En serio? A ver, vamos a ver Siempre probamos en el estaje número uno. ¿no? Yo no sé ni cuál es el estaje uno Porque lo paran repitiendo el, el número uno A varios estajes Siempre me confunden aquí Bueno, vamos a darle aquí Vamos a jugar, a ver Vamos a ver en qué ha cambiado, a ver, vamos a ver si las crías eh, en este latino se lajean o no, en latino, mejor dicho en este en este nuevo servidor Rackion Sin Trono. Rackion Sin Trono Rackion sin trono, dice, no sé cuál será el trono, el trono va a ser para el que gaste más cash seguramente. Están esperando al, al top al que va a gastar bastante cash. No puedo invocar a a esta criatura todavía, al mejor dicho al al arcángel A ver Hay algo nuevo mm. Veo ligera en los gráficos Veo un poquito de mejora Creo que un poco diferente lo veo Pero mm, no ha cambiado nada Creo que el, el mismo personaje Inclusive la NAC con sus pixeles Todavía salen como vemos en el resto del mapa si ¿sí se, se ve una ligera mejora Ligera tampoco, no, no veo mucha diferencia en serio Ustedes díganme que ven la diferencia o no ven la diferencia Yo veo poquísima o nula, pues, Eso poquísimo podría ser nula sí veo, Si sí veo la mejora un poquito en el gráfico más que nada Un poco nada más es que haya pasado a ser 3D, nada, a lo máximo, nada. Sigue igual. Sigue con su función en 2D, creo que. A ver, vamos a matar. Las criaturas matan. Eh, normal. A ver, eh, ¿qué más? Mm, nada, nada, nada, nada. A ver, el, el caos. Vamos a ver si sale el caos. A ver, ¿qué hay de nuevo hay en el caos? No hay nada nuevo. Deben poner siquiera de color morado, hacerle el caos diferente o algo. Para que un poquito cambie, cambie, cambie. O se note algo diferente. Vemos el mismo juego pero con.. en un nuevo servidor nada más para eso han hecho todo. Pero eh, como les digo, siempre hay nuevos nuevos o personas que nunca han jugado el juego. Y seguramente van a empezar a jugar de cero aquí. Porque quieren, quieren, ¿cómo se llama? Quieren estar a la par de otros. Porque si entres al latino tienes que entrar con una buena cuenta. Si no te hacen leña en todo lado, no te dejan jugar, te meten criaturas, uh, abusan. Son abusadores. Son abusadores. Meten de todo en serio en latino. Antes me gustaba jugar Guerra Salvaje, así de todo, todo, todo contra todo. Era para risa también. Alguien se alocaba con la gente. Este servidor lo hubieran puesto a latino siquiera, pero no no pueden hacer creo que eso, o, o ya están... Ya bueno, espero que les haya gustado este video, esta ha sido una nueva introducción, solo hemos visto cómo es el nuevo Rakion Trono Sin Rey. Bueno, seguramente es, va a estar permaneciendo sin rey hasta hasta que lo jueguen. Ya bueno, hasta aquí sería el video y gracias por seguir los videos. Dejen sus comentarios qué les parece este nuevo mapa que acaba de lanzar Rakion Latino, donde todos empezamos desde cero. Y todavía han puesto enumeración 3, 4, seguro van a sacar más servidores Al final no sirve para nada <ríe> Porque prefiero El latino estar jugando Ya bueno, hasta aquí sería el video